como una experiencia super educativa, me parece una oportunidad única como para estar en, en contacto con la naturaleza y poder transmitir eh, algo que nos apasiona a nosotros que es el cuidado por, por el medio ambiente. Porque desde que tengo uso de razón, que me encanta ayudar, que tengo la vocación de, de la ayuda y encontré en Maikén el espacio para hacerlo. Ya que al principio fue por amor a Temaiken y, y después fue descubriendo que fue algo más. Es conocer, ayudar y hacer que educar a, a los grandes como a los chicos sobre la naturaleza. Es la manera de aportar en la naturaleza y ayudar a que se mantenga y también a transmitir lo que es la conservación. ¿Es el estilo de vida que elegí para crecer internamente? Porque me gusta estar con los chicos, explorar, eh, descubrir. Y aprender junto a ellos y que ellos eh, adquieran la información y ya no tenían en cuenta en ese momento. Porque me parece una oportunidad increíble, primero para concientizar a las personas y para aprender sobre los animales. Porque me gusta dedicar mi tiempo en sobra, en ayudar y dar una mano y más con la naturaleza y los animales que me encantan. Siempre quise estar entre los animales y me gusta estar en contacto con ellos y es una naturaleza y algo muy lindo. Porque reúne las dos cosas que más me gustan, que son la biología, porque por eso lo estudio, y sobre todo concientizar. Por el amor que tengo a la conservación y a los animales. Y me parece una experiencia única y estoy muy contenta de poder ser parte de este famoso bioparque y muy orgullosa. Te hace crecer como persona, te hace crecer en valores. Para poder aprender a cómo empezar a cuidar la naturaleza. Por muchísimos aspectos, pero principalmente por toda la positividad que le vuelve a uno sin siquiera esperarlo. Para cuidar a la naturaleza, todos los vestidos, parques y animales. Es importante en establecer una conexión entre las personas, e interactuar con ellas e interactuar con la naturaleza, permitiendo creo yo de esta manera generar conciencia y cuidado de la misma. Es una oportunidad para, para enriquecerse de los compañeros, de la naturaleza, del contexto que es único. Es una buena oportunidad para interaccionar con las personas en otro lugar y eh, también conocer los animales. Me enseñaron muchísimo todos los estudiantes de Biología y para mí fue una experiencia enriquecedora. Porque me parece muy lindo poder trabajar con gente que le gusta lo que hace que tiene muchas ganas siempre y además vivís momentos muy lindos que son muy importantes en el Porque es una experiencia única donde aprendes muchísimas cosas que quizás eh, siendo visitante no adquirís. Porque es una muy buena manera de interactuar con las personas, eh, poder ayudarlos a entender un poco mejor lo que se hace en este lugar eh, y es un, una experiencia de muy buen enriquecimiento. Y la mejor experiencia, bueno, fue ser amigos nuevos. Fue pues el abrazo de Nene, sus abrazos y sus cosas son hermosos. Es volver a enamorarte de, de la naturaleza, volver a enamorarte de, de los animales, como, como cuando en mi caso, cuando era chica. Cuando un Nene me pidió una, una mariposa y de repente todo me pidieron lo mismo. Después de todos los días nos llevamos alguna historia de recuperación o una para compartir y transmitir a familiares y amigos. El poder transmitir a los chicos algún aprendizaje, o sea, algo que nosotros sabemos y que podemos eh, transmitirle justamente a ellos que son las nuevas generaciones que se la lleven a su casa y que los puedan compartir con su familia. Fue eh, hacer un montón de amigos. Eh, sobre todo bueno, nosotras nos llevamos el acuario que nos permitieron eh, eh, verlo desde más de cerca y bueno, y el grupo que nosotros pudimos armar en este poco tiempo es gente muy linda y nos llevamos muy buenas eh, experiencias entre todos. Eh, y nada, son cosas que te llenan, eh, son cosas que mmm, no las encontrás en cualquier lugar.